tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta mañana al ingeniero Iván Zambrana, que está con nosotros, director de la Agencia Boliviana Espacial. Ingeniero, un gusto tenerlo en la Yala. Bienvenido. Buenos días, Milton. El gusto es mío de, de visitar su, su estudio. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, queremos hacer una invitación a los jóvenes profesionales porque estamos ofreciendo becas de maestría en China uh -huh. para seguir especialidades en... ...en tecnologías espaciales, ¿no? Es una oportunidad de, de una vez en la vida... Que, ...que vale la pena aprovechar... ...porque la tecnología espacial cada día es más importante... ...y la demanda de profesionales en esta área crece. ¿no? ¿A quiénes está dirigida esta convocatoria, ingeniero? Es, es una maestría, así ya. que los, los estudiantes... Que, ...que quieran hacer la maestría... ...tienen que tener previamente una licenciatura en cualquier ingeniería o ciencias puras. ¿no? Ciencias puras son matemática, física, química y ingenierías, pues cualquier ingeniería eh, les califica para postular estas maestrías. ¿Y ¿Cómo estamos en material humano ya, tomando en cuenta que tenemos ya un satélite, ¿no? algo que hace años atrás un, no lo pensaban, pero ahora ya se requiere mucho personal que tenga este tipo de conocimiento? Así es. Eh, y... Como le decía, hay, hay un crecimiento muy importante del sector espacial en todo el mundo. El año pasado cuatro de nuestros profesionales han abandonado la agencia y se han ido a trabajar a empresas en Europa y en, en, también en Latinoamérica. Y pues eh, este flujo, digamos, eh, hace necesario que, que se vaya reponiendo el recurso humano de la agencia y por eso tenemos este tipo de becas para formar a la gente que, que va a sustituir a, a los ingenieros que han abandonado la agencia. ¿no? Claro que sí, y es por supuesto una oportunidad que se le brinda a los profesionales ya bolivianos de tener una especialidad como esta a través de una beca. Inmediatamente hemos lanzado esta convocatoria, la lanzaba el director de la Agencia Boliviana Espacial, y hay gente que nos ha comenzado a escribir cuáles son los requisitos, dónde tiene que dirigirse, dirigirse ingeniero la gente, cuál es el procedimiento para eh, acceder o postular a estas becas. Bueno, hemos tratado de que sea lo más sencillo posible, no, para que no haya ninguna dificultad. Ya. Eh, la postulación se hace vía online, tienen que entrar a la página web de la AVE, que es www.abe.bo. ...y ahí pues hay un enlace que les va a llevar a, a los formularios que hay que llenar... ...hay que subir el, eh, un, un scan del, del título en provisión nacional de licenciatura... Eh, los, ...los chicos que postulen tienen que tener un dominio eh, adecuado del inglés... ...porque toda la formación en China debe ser en ese idioma... ...y el proceso de selección en sí incluye una entrevista que les van a hacer... ...vía virtual desde China también en inglés, ¿no? o sea que es, es eh, importante que, que tengan un dominio adecuado del inglés, lo suficiente para entenderse, para comunicarse y después para seguir los cursos en, en esa lengua. ¿no? Eh, no, no es nada más, es todo vía, vía internet, luego vendrá un, un examen también que se tomará vía internet y después el proceso final de, de selección a través de las entrevistas um, desde la China. ¿no? ¿Y cuánto llevará todo este proceso, ingeniero? ¿Para cuándo ya tenemos que tener a los seleccionados? ¿Cuántos van a ser? Eh, bueno, esperamos seleccionar unos cuatro profesionales este año. Uh -huh. yeah. eh, y pues el, el proceso, la, la inscripción concluye el 6 de febrero. Y ahí estamos cerca al cierre. Por favor, eh, no, no dejen pasar más el tiempo, no es difícil inscribirse, inscríbanse, no les va a llevar ni media hora y luego lo, las, las pruebas eh, se van a extender por unos dos tres meses y ya la, el, el curso empieza hacia finales de año. ¿no? Qué importante entonces, la gente que nos está viendo y que está interesada a postular a esta beca, tiene que hacerlo hasta el 6 de este mes, la presentación simplemente digital de su postulación. Ya después se van a comenzar una serie de requisitos, entre ellos exámenes, por supuesto, pero la base tiene que ser el inglés. Si usted no domina el inglés... Obviamente, ni en la entrevista, ni en el examen, ni en la misma capacitación, si fuese elegido, va a tener, eh, por supuesto, esa facilidad. Eh, ¿Cuánta gente, me decía, eh, se ha postulado? No es la primera vez que tenemos no. este tipo de becas, ¿no? Y hay sí. mucha gente que ya lo ha hecho en otras oportunidades. Sí, sí. Eh, bueno, ha habido, digamos, una cierta irregularidad por el tema de la pandemia. Ustedes saben, en China ha, ha, ha sido un problema grande. Sí. Pero se está regularizando, todos los años van a haber estas becas y pues eh, este año eh, ya la cosa está regular y, y esperamos mandar entre tres y cuatro profesionales. ¿Cuántos bolivianos? más o menos se presentan, ingeniero, ya en otras convocatorias? En otras convocatorias hemos tenido cerca de 400 postulantes, ¿no? Bueno. Importante, entonces, gran cantidad de gente y la oportunidad para usted. ¿Esta beca es completa, ingeniero? Sí, sí, lo único que tiene que pagar el estudiante seleccionado es su, su pasaje de ida y vuelta, pero una vez que llega a la China eh, le, le van a dar todo, le van a dar el alojamiento, la alimentación y una pequeña asignación mensual para, para gastos, ¿no? Y, yeah. y bueno, to, todo el costo de, de la universidad, de los materiales de estudio también está cubierto por la beca. Terminada la beca, ¿tiene que llegar al país para eh, trabajar en la AVE, trabajar para los bolivianos por un tiempo? Sí, sí. Eh, tiene que trabajar un periodo igual al, al doble de la duración del curso. ¿no? Ya, yeah. en la Agencia Boliviana Espacial. O en cualquier otra entidad del Estado. Claro, qué importante. Entonces, la gente que nos está viendo y quiere, por supuesto, postular, tiene ya los datos. ¿Y ¿Cómo está nuestra agencia boliviana Espacial Ingeniero? Eh, venimos de un proceso difícil que hemos atravesado. Sí. ¿Cómo hemos estado? ¿Se ha logrado recuperar? Sí, afortunadamente, digamos, eh, todo, todo lo que hemos pasado en Bolivia con, con el, la ruptura democrática y también con la pandemia ha significado no solo para la Agencia Espacial, sino para todo el país un, un golpe fuerte. Eh, digamos, los, los proyectos se han, se han detenido, se han, eh, se han retrasado, pero todo, todo se ha reactivado. Afortunadamente el año que, que, que acaba de pasar, el 2022, ha sido el mejor año desde el punto de, fi, de vista financiero para, para la AVE. La AVE ha recaudado el año pasado un poco más de 220 millones de bolivianos, que representa la mayor recaudación alcanzada desde que, que se inauguró la agencia. ¿no? Eh, con esa recaudación, que seguirá creciendo un poco más en los próximos años, pues eh, vamos a estar muy cerca de cumplir las metas financieras que que representan la, la recuperación de la inversión. ¿no? Y en beneficios, ¿cómo estamos? La gente puede acceder a muchos beneficios a partir de nuestro satélite. ¿Cuáles son esos, por favor, ingeniero? Mire, eh, con el satélite se han instalado cerca de mil radiobases para telefonía móvil en sitios alejados del país eh, y no tan alejados. Aquí en Songo cerquita, yeah. eh, la telefonía móvil llega vía satélite por lo difícil de la geografía, pero tenemos telefonía móvil en sitios como el Silala. Tenemos eh, también Puerto Buch, que es la puntita de nuestro mapa en la frontera con Paraguay, Paraguay y Brasil, ¿no? sí. eh, en sitios tan emblemáticos como el, el Tipnis o el Madidi. Eh, ya le comento, son eh, más de mil radiobases de telefonía móvil. Conectadas vía satélite en todo el país, que atienden a una buena parte de la población. Eh, yo le pregunto a usted si conoce a alguien uh -huh. que viva en un lugar donde no hay cobertura de servicio móvil. Y, le cuento que no. <ríe> sí, sí, es ya, muy probable que llegamos, no. no. Ya llegamos, ¿no? Ya prácticamente tenemos cubierto todo el país, eh, todo, el, todo el país donde hay gente, ¿no? Porque, claro, hay áreas donde, despobladas donde no hay. Eh, telefonía móvil, pero en esas áreas despobladas se puede contratar una conexión satelital de internet. Eh, se, se la instalamos en cuestión de dos semanas en cualquier punto del país y las tarifas mensuales empiezan en 100 bolivianos al mes. En cualquier punto del en país, cualquier me está punto del país, incluso donde no hay energía eléctrica, este, estos equipos que nosotros proporcionamos en calidad de, de préstamo a la gente que quiera el servicio eh, se pueden hacer funcionar con paneles solares con generadores de gasolina eh, y resolver el problema de comunicación y de conectividad en cualquier punto del país y esto ¿no? cuánto cuesta ingeniero eh, le decía las tarifas uh -huh. mensuales empiezan en 100 bolivianos de acuerdo al plan y, y bueno pues a partir de ahí tenemos planes de hasta 2000 bolivianos no depende de de la necesidad del uso que le vayan a dar al Internet, de las personas que vayan a conectarse simultáneamente, etcétera. ¿no? Pero creo que eh, para, para nuestro país es, es, un, es una, un hito importante el haber logrado la cobertura total para estos servicios. ¿no? Es uno de los tantos objetivos que se tenía con el satélite ingeniero. Sí, claro. Es, ¿Cuáles es... más ya hemos cumplido? ¿Cobertura al 100%? Ya tenemos con ya el satélite. Tenemos, sí. ¿Cuáles de los otros proyectos y metas que teníamos ya las hemos ido cumpliendo? Imagínense, si, si no tuviésemos un satélite, eh, tendríamos que contratar a satélites extranjeros, como uh -huh. lo hacen todos los países. No hay país en el mundo que pueda vivir sin satélites. Eh, aquí en Sudamérica solo Argentina, Brasil y Bolivia tienen un satélite nacional propio, digamos. Los otros países contratan a satélites eh, de empresas sí? transnacionales, ¿no? Ah, yeah. que, que están ahí eh, con flotas de, de 50 satélites y, y trabajando ya desde que se inventaron los satélites de comunicaciones a mediados del siglo XX. Eh, y mire, eh, de hecho, los servicios en Bolivia serían carísimos, los servicios por satélite. No tendríamos esas mil radiobases, tendríamos seguramente eh, mucho menos, porque el servicio del satélite sería caro. ¿Se puede hacer una estimación de cuánto ahorramos... ¿Al tener un satélite ingeniero? Sí, pues sí, se puede hacer la, la estimación. Eh, estimamos que al menos eh, uh -huh. de esos 220 millones que hemos eh, generado. generado el año pasado, uh -huh. si se contratara un satélite extranjero, al menos se pagaría el doble, ¿no? Eh, si no es más. ¿no? Entonces, ahí hay una idea de cuánto se está usando, pero... No solo es el ahorro, sino también es el desarrollo del aparato productivo nacional, es el desarrollo de, de tecnologías de punta en el país que, que hacen crecer la economía y también incrementan digamos, las posibilidades que tienen los jóvenes bolivianos para, para estudiar estas, estas áreas tecnológicas y dedicarse, dedicar su vida profesional. ...a estos campos. Claro, ¿no? hasta la educación, ¿no? Si no tendríamos sí. un satélite, imagínese, los jóvenes en estas ramas... ...no tendrían la posibilidad de pensar en una maestría como la que... ...se va a dar, por ejemplo, en la China. O sea, tendrían que pensar... ...y si lo hacen, tendrían que pensar en irse fuera del país. Sí, sí. Eh, es, es un crecimiento desde Qué muchos bueno. puntos de vista para el país. Uh -huh. ¿no? Nuestro país realmente ha cambiado para bien con el satélite... La televisión está llegando también al, al último rincón del país. Mucha gente nos estará viendo en este momento eh, conectada directamente al satélite en sitios donde pues, eh, no llegan las señales de la televisión terrestre. Y, y eso pues, eh, en, en unos años eh, le está cambiando la vida a muchos bolivianos y nos está dando un, un país más moderno un país mejor. ¿no? Ingeniero, ya para ir cerrando, usted nos dice se han logrado este último año 220 millones de bolivianos de utilidades en la agencia boliviana espacial. ¿Podemos lograr todavía crecer esto? ¿Hasta cuánto lograremos generar con nuestro satélite? ¿Y, y de cuánto hemos alzado? Porque usted lo decía, ha sido un proceso difícil. ¿Cuánto ha caído la recaudación en el 2020, el 2021 en la agencia boliviana espacial? Sí, bueno, el 2020 te, estábamos con una recaudación de 175, 177 millones de bolivianos, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente eh, hemos tenido es, es, ese periodo negro, digamos, donde todo se ha detenido, todo ha retrocedido inclusive, pero pues ya nos hemos recuperado, eso es lo bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Y a cuánto podemos llegar? Ah, bueno, le, le, el satélite ya está muy cerca de su capacidad de tope. Estamos uh -huh. ya sobre el 90% de la capacidad del satélite ocupada. Eh, podrá llegar, digamos, a unos eh, 230, 240 millones la, la recaudación con este satélite. Y bueno, tendremos que, que pensar en otros proyectos para el futuro. ¿Cuánto tiempo más tenemos de satélite tupac Qatar? El satélite eh, tiene una vida de 15 años que se va a cumplir en abril del 2029, o sea, tenemos todavía, todavía hay tiempo, ¿no? bastante tiempo con, con nuestro Tupac. Bueno, y hay que comenzar a soñar también en más proyectos como este para que los jóvenes, por supuesto, tengan esa posibilidad también de adquirir conocimientos y de poderse especializar en ramas que lo decíamos hasta hace, no sé, 15 años, ni se pensaban en nuestro país, pero hoy son toda una realidad. Ingeniero, muchísimas gracias por su visita. Solo para el cierre, una vez más, por favor, la invitación para eh, la posibilidad de estas becas para que la gente se postule. Muchas gracias Milton por la oportunidad y una vez más a los profesionales en Ingeniería y Ciencias Puras del país que quieran hacer una maestría en una especialidad del sector espacial. Llegó la oportunidad, postúlense, solo tienen que entrar a la página web de la agencia www.abe.bo. Los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, muy a amable usted. ingeniero. Qué buenas noticias, entonces, usted tiene la posibilidad de ser parte de esta beca eh, que se va a realizar eh, gracias a este trabajo que realiza la Agencia Boliviana Espacial. Ha estado con nosotros el ingeniero Iván Sabrana, director de la AVE, por supuesto. Nosotros, después de esta entrevista...